Miércoles de la sexta semana de pascua del evangelio según san juan capítulo 16 versículo 12 al 15 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender pero cuando venga el espíritu de verdad él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído y y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Hoy Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo, además de ser su defensor y abogado, es también su maestro. En la vida de Jesús, sus discípulos muchas veces no captaron bien lo que les decía. ¿Qué clase de mesianismo era el suyo? ¿Cómo se podía entender la metáfora del templo destruido y reedificado, ¿Por qué entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección? ¿Qué significaba la Eucaristía que prometía? Cristo... Es la verdad y la verdad plena. Pero la inteligencia de esa verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu Santo. Después de la Pascua y de Pentecostés, cuando venga Él, dice Jesús, el Espíritu de verdad, los guiará hasta la verdad plena. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu recibirá de mí, dice, pero a su vez Jesús estará unido al Padre, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Para entender la obra del Espíritu, basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos, no solo en su fortaleza de ánimo y en su decisión, sino también en la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús. No ha sido todo el libro de los hechos una prueba de cómo el Espíritu iba conduciendo a aquellas comunidades hacia esa verdad plena, por ejemplo, en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica presenta al Espíritu como nuestro pedagogo y maestro, como se proclama la Palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la Palabra, pone a los fieles y a los ministros en relación viva con, que, con Cristo, palabra imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Es el Espíritu quien da la gracia de la fe la fortaleza y la hace crecer en la comunidad. En la liturgia de la palabra el Espíritu recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si el Espíritu nos conduce hacia la verdad completa, quiere decir que hay un desarrollo o un crecimiento en la verdad gracias a la acción del Espíritu en medio de la comunidad cristiana. Hay quienes quisieran que todas las verdades estuvieran en algún versículo de la Biblia, porque predican la sola Escritura, de modo que no quieren admitir como cierta una cosa si no está en algún versículo bíblico, con lo cual la a la misma Biblia. Esto no quiere decir que cualquier cosa puede ser emitida por parte de nuestra fe, sino que indica que Dios, por obra de, en la Iglesia, no nos revelará la verdad completa, sino en la iglesia. En un mundo pluriforme, no es difícil darnos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos parte de la verdad. La única verdad absoluta es Dios. Por ello, otra de las grandes obras que realiza el Espíritu en nosotros es el guiarnos a la verdad plena, es decir, guiarnos a Dios. En la medida en que dejamos que el Espíritu tome posesión de nosotros, nuestro entendimiento con los demás son más claro. Nuestra posesión delante de la vida moral y religiosa se clarifica, pues la verdad se va haciendo patente en nuestro entendimiento. Debemos estar atentos, pues nunca seremos poseedores de la verdad completa. Toda nuestra vida será crecer en ella. La humildad y la oración hacen posible que ésta crezca y se manifieste en nosotros como sabiduría, prudencia y amor a Dios y a nuestros hermanos. El Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual y de la verdad de Jesús. Si el Espíritu nos anuncia las cosas venideras, debemos entender que nuestra esperanza no se sostiene solamente en las palabras que hemos escuchado, ni solamente en el testimonio del pasado. La iglesia es un organismo vivo que avanza hacia su meta, que es el encuentro definitivo con Cristo. Que el Señor los bendiga.